Buenos días a todos y gracias a, a Sevilla Coge por la invitación que nos ha hecho a participar en esta jornada y especialmente a compartir este espacio, a tener esta mesa con la Administración del Estado, que ha empezado muy bien su pregunta devolviéndose ¿no? el ahora qué y el antes que, pero yo como Junta de Andalucía también tengo que decir el antes quién es, porque es cierto… ...que corresponde en la parte de... no vamos a estar con la, con la, el balón de las competencias... ...es eh, una pelota de las competencias de surdo ...pero es cierto que esto es una realidad que estalla, como ha dicho Octavio en la primera parte... ...nos estalla a todos los actores y a las administraciones públicas en Huelva en la cara en, en 2018... Porque ciertamente la contratación en origen decayó y, como se ha dicho aquí, empezaría en 2015, pero la Junta de Andalucía no tenía conciencia, o por lo menos no todo el conjunto de la Junta de Andalucía. Que si se pone de manifiesto que se trabaja y se estudia con el SAE cómo tiene que ser esa contratación en origen y me consta que se está estudiando y se está mejorando, hay una parte en toda esa arquitectura de atención que falla o que ha fallado y es que estas mujeres llegan, se contratan en origen, viven aquí, están en una finca y hay un trabajo, pero hay unas consecuencias sociales de su estancia, hay una atención social, sanitaria, cultural, esas expectativas que decían del plan de vida o de las expectativas que traen estas personas que sean cubiertas al nivel que tiene esta sociedad, si nos creemos una sociedad de primer orden y de bienestar social. entonces eh, pues ciertamente en 2018, después de un… a los poco, las pocas semanas de la celebración de un foro provincial de la inmigración, que es el órgano que tiene la Junta de Andalucía de participación en las políticas públicas que se hacen en Andalucía de cara a los flujos migratorios, que había ido perfectamente y en donde está todo el mundo representado, todas las administraciones representadas, con ONG y sindicatos incluidos y la universidad, no se había puesto de manifiesto nada, pero a mitad de marzo estalla la denuncia de las mujeres. Esa es una realidad. Entonces Yo tengo que decir que de ahí partimos. Una realidad que pone de manifiesto muchas debilidades, debilidades de orden de coordinación entre administraciones, de coordinación dentro de una propia administración y luego del seguimiento y del conocimiento de la realidad. Pero como aquí se han dicho también, se han dado datos, yo quiero empezar... Porque si situemos eh, lo que significa los frutos rojos, la campaña de frutos rojos, berry, fresa, como todo lo que le digáis y después viene Borja y me corrige, lo que significa para la, provin para, para la provincia y para la economía de Andalucía y, y en el Estado. La fresa, por tener esa visión que nos ha hecho Octavio, en el año 77 suponían solo 600 hectáreas en la provincia. En el 92, 5.196 hectáreas. En el 97, 6.989 hectáreas. En el 2007, 6.300. Y en la campaña 17 del 18, se alcanzan las 12.600 hectáreas entre distintos cultivos. Son muchas hectáreas, es mucha mano de obra, es mucho trabajo, mucho fruto, mucha venta y mucho beneficio. Solo en eh, la campaña del 17-18, se exportaron 200 hasta mayo, había datos, hay otro que es del año completo, ahora lo sacaré, 287.260 toneladas de frutos rojo por un valor de 969 millones de euros. En, en ese año hubo 112.000 peonadas, 112.000 personas, eh, no personas trabajando. Solo el 1,87% eran personas contratadas en origen. Creo que todas esas dimensiones hay que tenerlas en cuenta. Lo que significa la fresa o los frutos rojos en la economía de Huelva como riqueza, como trabajo. Lo que significa que no se cubre la demanda. El SAE este año ha reconocido que esa herramienta informática no ha llegado ni se ha... Es publicitado suficientemente, lo reconoce y lo anota, lo tendrá que corregir, evidentemente, porque no sirve para nada que tengamos esa herramienta, a pesar de tener todos móviles, porque es cierto que tenemos móviles, pero podemos estar muy desinformados, y de eso lo sabéis, o tener muy malas informaciones. Por tanto, vamos a poner la oreja a todos y vamos a hacer bien nuestro trabajo. Pero dimensionar, por favor, porque es importante. No podemos decir solo... Y, y vamos a decirlo ahora porque, y, y, en qué saltó la Junta de Andalucía en marzo del 2008 y a qué fue a trabajar y cómo, donde se ha parado Octavio, que ha sido en ese prensi diciendo que fallaba que me encanta cómo lo ha hecho y le recojo el guante a que investiguemos pero no solo con las ONG con las entidades con las administraciones y con los responsables públicos, me parece que es muy importante lo ha lanzado solo a la ONG yo creo que, que no debe ir solo por ahí dimensionar porque hay que ser muy responsable con todo esto. A la vez que nos saltó en el 2018 el tema de las denuncias, estaba pululando por aquí una empresa, una consultora bastante importante, de, de uno de estos nombres muy grandes en inglés y no sé cuánto, que había contratado una gran superficie para, saber, eh, para hacer el seguimiento de la responsabilidad social corporativa de los frutos rojos desde el cultivo hasta la venta. Y entonces... Eh, también estuvimos observadas por esas encuestas y estuvieron trabajando, eso también llegó a la Junta de Andalucía, y fue otro toque de atención de saber, vamos a hablar con las empresas, vamos a sentarnos y vamos a hablar de responsabilidad social eh, corporativa en todo el trazo ese. Bueno, pues, como os digo, nos saltó eso en el 2018 y tengo que decir que había muy escasa coordinación, esta dirección general, que se llama de Coordinación de Políticas Migratorias, aparece convocada por primera vez en la mesa de flujo el año pasado, en octubre del 2019. Lo tengo que decir así. Hemos, sí hemos instado desde el principio a la inspección de trabajo, desde la dirección general, en la anterior legislatura, a un plan en el que se reforzara la inspección de trabajo. Se ha hecho escrito a la inspección de trabajo eh, a la Dirección General de Migraciones, a la inspección de trabajo, diciendo que se reforzara porque la situación era eh, necesaria, ver qué ver pasaba y no solo con las denuncias. Es más, fue esta Dirección General la que acudió el Director General a la Fiscalía en el año 2018 a llevar la denuncia de cuatro mujeres que luego iban a ser acogidas en recursos del Instituto Andaluz de la Mujer, pero declinaron porque estaban en manos de una organización sindical que se hizo cargo de ella y decidieron por su propia voluntad seguir el recorrido y la propuesta que le hacía esa organización sindical se quedó la Junta de Andalucía con un ofrecimiento que no llegó a ningún sitio también lo tengo que decir y eso ya sabéis el recorrido que ha tenido esa denuncia cerrada y luego vuelta a reabrir y todo eso pero lo que sí nos hizo a todos es ponernos las pilas y reunirnos con, toda, con todos los sectores y este Gobierno, la primera reunión que mantuvo en 2019, estando eh, eh, nombrada la directora en febrero del 2019, fue reunirse con la delegación de la delegada de Gobierno en Huelva, la delegación territorial que nos corresponde a nosotros, somos Turismo, Regener en los nombres de la Junta. Estamos ahora en una consejería muy grande que se llama Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Pues con nuestra delegada territorial, los todos los representantes de la patronal eh, de, de la fresa de vuelo y los sindicatos para conocer qué pasaba, para ver que, cómo iba a arrancar la campaña haciendo un trabajo que estaba un poco en paralelo a lo que se hacía desde la administración del Estado porque nunca habíamos estado ni en las mesas de flujo, ni en las mesas de seguimiento, ni en nada de eso pero lo que sí fuimos conscientes de la necesidad de estar en, esa, en el territorio en el territorio, porque las denuncias de abuso sexual o laboral llevaban detrás un contexto en el que esas mujeres... Tengo escrito todo esto para hablar, pero estoy hablando ahora, no me estoy dando cuenta y no estoy mirando nada. Sigo hacia adelante. Eh, esas mujeres eh, están en una situación de vulnerabilidad. ¿qué, ¿Qué significa esa situación de vulnerabilidad? Pues los sindicatos dicen tenemos los convenios traducidos al francés, al inglés y al árabe. Pero ya nos han dicho que son mujeres analfabetas por tanto, no se trata de hacer y poner en marcha eh, mecanismos que no cubran las necesidades, es decir hay que contar, hay que hablar hay que acompañar, y en eso desde un principio, nosotros hemos mantenido durante todo el año 2019, porque vimos la necesidad un servicio de mediación para apoyo a estas mujeres eh, muy muy, no quiero, es que no me sale la palabra iba a decir precario, no, muy corto, muy eh, que quiero decir una, una palabra que Limitado. mi profe aquí, Manuela, El que va a me va a tener que sorprender no. en caso y modesto modesto, para, para ser, hombre, un eufemismo, hombre, ha sido profe mío de crítica literaria, mi única matrícula de carrera <risa> <risa> eh, de o sea, la única eh, eh, eh, modesto, un servicio modesto porque es cierto, no sale los recursos son los que son, vamos a conocer esa realidad y lo hemos puesto, eso sí, eh, buscamos eh, el apoyo de una organización social que conociera bien el terreno, que fue, estuviese en la provincia y que trabajara en Marruecos. Para nosotros esa opción fue mujeres en zonas de conflicto. Habíamos trabajado con ella y le hemos apoyado una investigación sobre todo el tema de la feminización, del trabajo, de los clubes migratorios, de cómo están las mujeres aquí, que han presentado. Y que, y, y entonces el, el servicio de mediación lo hicimos desde ahí. Modesto, modestísimo. Una coordinadora y en total eran cuatro personas, ¿de acuerdo? Pero no os puedo decir cómo han trabajado. Y lo mucho que han servido... Para desde esa mesa que es sentarse con sindicatos y con empresarios, donde no están las ONG, pero hay otros otro estamentos en los que están las ONG, eh, trasladar el que ese servicio estaba a disposición y complementaba lo que sí ha puesto en marcha eh, el Ministerio con la colaboración y por supuesto con los toda lo, la representación empresarial ese plan de responsabilidad ese prelsi, que tan difícil es de pronunciar pero que ha significado que le, las empresas en eso que os decía de saber que tu fruto da eh, y tu trabajo que son muchos tantas feonadas y tantos millones de euros significa que hay que devolver a la sociedad y que hay que tener unas condiciones dignas de trabajo que el acuerdo marco con Marruecos del 2001 que eso Hubo una oleada de esos 39.000 mujeres que vinieron. La crisis cayó, pero ha vuelto a remontar. Y eh, la gestión GECO de este 2019 incorpora muchas novedades. Nos acaban de contar algunas aquí. Desde esa foto fija de 2018 y las denuncias, están pasando cosas. Ya lo sé, diréis que las administraciones vamos al remolque de la realidad. Vale, Yo no voy a decir... voy a decir que. Eh, eh, tienen que funcionar, las estructuras que tenemos de participación, de estudio de conocer la realidad, deben funcionar y estar alerta Y estar. lo ha manifestado el Estado yo a Antonio Alvarado tengo que decir lo mismo queremos conocer, es que la administración necesita conocer y entonces con ese servicio de mediación se, se trabajó durante 2019 en apoyo con dentro de ese y la figura clave era el consultor ellos llamaban consultor, no mediación no mediador, pero creo que ha habido un trabajo y un acercamiento interesante entre ese consultor que da información laboral de cómo es tu contrato, de qué condiciones tienes de qué problemas tienes con tu empleador que está en cada, en la finca en el 80% de de las empresas de la fresa están acogidas al el 70 y tanto, medio muy alto, bueno pues el 70 y tantos por ciento y el servicio de mediación de la Junta no solo intervino con los consultores, sino que a través de otras empresas que no están acogidas al presi, como citricultores, la residencia de Tariquejo, fue pues, el núcleo de actuación, también estuvo trabajando hacia otras empresas. ¿Trabajando en qué? Y esa es la parte. Traemos mujeres, podemos hablar de condiciones de trabajo, condiciones de alojamiento, pero el día a día significa que tengo que cobrar y saber qué cobro, dónde cobro, voy al banco, estoy mala, hago una selección en octubre, pero la mujer llega en febrero, en abril, puede llegar embarazada, no estaba embarazada, pero llega embarazada, eh, nos, no conoce ni los recursos de aquí, las fincas estando esta, y los pueblos, los centros de salud, eh, sacarse la cartilla, de eso va a hablar a Ana, todo el... ¡Ay, no, puede ser todo ese procedimiento, todo lo que hay que hacer...